Saludos qué tal nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo Aquí estamos, gracias a Dios con nuestro compromiso y con la firmeza diaria que nos caracteriza como siempre Para ofrecerles a todos ustedes las informaciones de último minuto Todo lo que ha acontecido en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en el ámbito local, regional Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes En el ámbito internacional le seguiremos verdad dando continuidad a la situación en Venezuela Ahí están parte de los enfrentamientos este fin de semana Los detenidos, los camiones que fueron incendiados Miren señores, ahí está Así que Venezuela también continúa Ahí está Nicolás Maduro por su parte Miren señores, continuando eh, Dándole seguimiento, ahí están las imágenes de parte de lo que acontezca por allá. En el ámbito local, eh, vamos a ver también porque piden rendición de cuentas por parte del ministro de Educación. El presidente de la República designa un nuevo ministro. Ahí está. Ampliaremos más adelante la designación del nuevo ministro de Educación. Para hoy, las noticias en el ámbito local-regional también serán las siguientes. Realizan actividad patrias, conmemorando actividades patrias hoy en la escuela del sector Ugamba. Ahí está, a continuación ampliaremos. No se lo pierdan. Suspenden la docencia en la escuela Julio Plata de la Rosa de Guisa. Se tienen que ir al patio de la iglesia comunal en Guisa por los trabajos de remodelación afecta a los estudiantes. Izquierdistas atribuyen la situación, lo que está ocurriendo en Venezuela. Todo esto, dicen ellos, Estados Unidos está detrás. Imponen prisión preventiva contra implicado en asesinato de joven en cancha, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está, no se lo pierda a continuación. Mujer denuncia atropello por parte de, la, de agentes de la DNCD. Llegaron la madrugada hasta su vivienda. A esta parte de los daños ocasionados exigen arreglo de calles en sector Holguín Marte. Se encuentran en las calles intransitables. Miren esto, no se lo pierda. A continuación, denuncian, señores, equipo de Leonel Fernández presenta precandidatos en la provincia de Duarte, en medio de esa presentación, conflictos. Ahí está el dirigente Rafael Díaz, le diremos a continuación de qué se trata, así que no se lo pierda. Miren, señores, vamos a ver, porque también en el día de hoy dejan en libertad a cuatro apresados por ocuparle pertrechos militares, uniformes de la DNCD. Ahí está el momento de que fueron dejados en libertad. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Fuertes enfrentamientos durante intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Así que ahí están algunos de los enfrentamientos que se produjeron este fin de semana, señores. En realidad la situación es tensa, es crítica. Todo esto se dio entre la frontera Colombia-Venezuela. Así que vamos a ver entonces esta información. Adelante. Hoy el mundo vio en minutos, en horas,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 y venezuela miren nicolás maduro rompe las relaciones con colombia maduro anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con colombia ante el apoyo que dio al gobierno de iván duque al líder opositor venezolano juan guaidó en su intento de hacer ingresar ayuda humanitaria escuchemos entonces las declaraciones de nicolás maduro presidente constitucional de venezuela Adelante, no podemos seguir soportando que se enfrente el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 años de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía! Ahí está, debido al respaldo que ha expresado el gobierno de Colombia con el líder opositor Juan Guaidó. Ya ustedes han escuchado las declaraciones por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha optado por romper las relaciones diplomáticas con ese país. Miren, señores, diplomáticos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 Veamos. Colombia y Venezuela siempre han sido hermanos. y Seguimos siendo hermanos. ¿no? Nuestra recomendación es estar en Colombia en este momento. Ahí está en el momento en que esos diplomáticos, acompañados de sus familiares, abandonan a Venezuela ya cruzando el puente. Eh, Simón Bolívar específicamente, ahí está y vemos cómo, cómo se mantiene la tensión por allá Entre esos países y Colombia que ha expresado su respaldo a la oposición del gobierno de Nicolás Maduro Miren señores, recordarles a todos ustedes que el come llaves en San Francisco de Macorís es el llaves Porque es el experto en la elaboración de sus llaves inteligentes es el experto en la colocación del GPS y en sacar sin alterar la puerta las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín, o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque el Come Llaves en San Francisco de Macorís solo hay uno, es Eli Llaves. ¡Qué bien! Y decirles a todos ustedes que óptica máxima visión es la óptica número uno.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 Es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Pagamos a tiempo sus jugadas de la Lotería Nacional, la Tripleta Millonaria y el Super Palé. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá, el consorcio de Banca Chago es el número uno el número uno de toda la provincia de Duarte, Consorcio de Bancas, Chago. El PRM pide a Andrés Navarro rendir cuenta de su gestión frente al Ministerio de Educación. Ahí está Andrés Navarro, quien renunció del Ministerio de Educación como ministro para dedicarse a su precandidatura presidencial.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 Bueno, ahí está, ya ustedes ven que el PRM ha salido al frente a pedir que el precandidato presidencial Andrés Navarro rinda cuenta, diga, ¿verdad?, los bienes que poseía, con lo que salió, con lo que contaba antes, repito, de dejar su puesto como ministro de Educación. Y en los actuales momentos Andrés Navarro está en campaña política en su precandidatura presidencial. Miren, el presidente designa nuevo ministro de Educación. El presidente Danilo Medina designó a Antonio Peña Mirabal como nuevo ministro de Educación en sustitución de Andrés Navarro, quien renunció al cargo el 17 de este mes para dedicarse ya a su precandidatura presidencial. Peña Mirabal fue director general del programa de medicamentos esenciales Central de Apoyo Logístico Promese, Promese Cal, desde septiembre del 2016. Fecha, eh, ¿verdad?, que abandona. En sustitución de Peña Mirabal fue nombrado el doctor Enriquillo Matos. Ahí está. Así que, nuevo ministro de Educación, ahí está el momento cuando se produce la juramentación por parte del mandatario de la República. Dominicana Cuando juramenta a eh, el ministro de educación Nuevo ministro de educación Peña eh, Mirabal Y repito eh, otros funcionarios también Veamos al momento, adelante Por favor levanten su mano derecha Juran ustedes ante Dios Por la patria y por su honor respetar la constitución y las leyes de la república y asimismo respetar las leyes y reglamentos que norman las funciones atinentes al cargo que ponemos en sus manos, si así lo hacen que Dios y la patria os premien, si no lo hacen que la patria os demande. Felicidades a todos y muchos éxitos. Por está la designación del de nuevo ministro de Educación y otros eh, nuevos funcionarios también que el gobierno ha posesionado eh, temprana hora de la mañana en el día. Bueno, ahí observamos también a Roberto Salcedo, ¿verdad? Si no nos equivocamos, ahí está Roberto Salcedo, entre otros. Vamos a seguir dándole seguimiento y ver entonces en qué puesto ha sido colocado, cuál es, cuál es la función. Es alcalde del Distrito Nacional Roberto Salcedo también Entre otros rostros ya conocidos, señores Miren, eh, justamente el presidente Medina juramenta nuevos funcionarios A propósito de esto, Medina juramentó a los nuevos funcionarios Designados mediante decreto 7119 Entre los que figuran Antonio Peña Mirabal En sustitución de Andrés Navarro Como les decía, el Ministerio de Educación Asimismo, el emérito Antonio Roberto Salcedo, Gavilán, quedó juramentado como ministro sin cartera, Roberto Salcedo. Ahí está. Ministro sin cartera para la seguridad ciudadana en sustitución de Franklin Almeida, Roberto Salcedo. Bueno, igualmente Juan Francisco Caraballo fue nombrado como director de Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, en sustitución de José Casimiro Ramos. Medina también designó a Miguel Mercedes, administrador de la Lotería Nacional, en sustitución de José Francisco Peña Tavares, Pedro Mota Pacheco como gobernador provincial de San Pedro de Macorís, Milton Reyes, rector, y Rosa Amelia Martes Jiménez fueron nombrados como vicerrectora administrativa del Instituto Técnico Comunitario de San Juan Luis, en sustitución de Víctor Hugo de Lancer y Julio Peña Renunciante. Así que ahí están las nuevas designaciones hechas por el presidente de la República, Danilo Medina. Qué bien. Eh, tenemos también declaraciones, ¿verdad?, en momento en que se juramentan esos funcionarios por parte del mandatario de la República Dominicana, nuevos no funcionarios entre lo que mencionamos, al exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, que queda juramentado como ministro sin cartera. Bueno, vámonos al corte comercial. El regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Miren señores, izquierdistas en esta ciudad culpan a los Estados Unidos de formar parte de la crisis venezolana. De ser ellos quienes han tramado todo esto para justificar, según ellos, una ocupación a Venezuela. Así que vemos imágenes de parte de lo que ha ocurrido en Venezuela y principalmente este fin de semana cuando fueron quemados los camiones que transportaban ya las ayudas humanitarias. Vamos a ver entonces el parecer de algunos... Izquierdistas aquí en San Francisco de Macorís. Adelante. En el caso específico de Venezuela, la llamada ayuda humanitaria no es más que un pretexto para justificar una invasión militar en contra de Venezuela. Los acontecimientos que se dieron ayer eh, prácticamente dejaron ver que hay toda una campaña mediática a través de la prensa que controla el imperialismo para pintar una situación totalmente diferente. Bueno, eso fue un falso positivo, una falsa bandera como se establece a nivel internacional. Nosotros entendemos que Venezuela sigue bien y está en paz. Está en paz porque el pueblo y el gobierno están unidos y las Fuerzas Armadas en beneficio del país, Venezuela seguirá avanzando, los Estados Unidos no podrán con el pueblo venezolano ni con el mundo que apoya a Venezuela. Es decir, en el mundo hubo manifestaciones de respaldo al gobierno y al pueblo de Venezuela para que siga en paz. Los problemas de Venezuela tienen que resolver los venezolanos y las venezolanas. Es una falsa bandera, como se dice, un falso positivo. Y el pueblo de Venezuela está en pie de lucha, está defendiendo su soberanía y seguirá su, eh, defendiendo su soberanía ante el, las pretensiones del imperio norteamericano de, de injerencia. Y nosotros creemos que República Dominicana, que el mundo debe estar en solidaridad con ese pueblo y con el presidente Maduro Que es el real presidente de esa nación Tan laboriosa, tan luchadora Pero sobre todo que vas hacia adelante Para un futuro prominente Un futuro de eh, equidad social Porque ese es el proceso que vive Venezuela Y ese es el proceso que hay que apoyar Bueno, ahí están algunas de las declaraciones El parecer el criterio de esos dirigentes de izquierda En San Francisco de Macorís Atribuyendo, repito, la situación venezolana, eh, todo esto a un montaje mediático eh, por parte de los Estados Unidos con los intereses, según ellos, justificando una eh, posible invasión y derrocamiento del gobierno venezolano. Miren, señores, prisión preventiva contra implicado en asesinato de joven en esta ciudad Saturnino Enríquez Cruz Nino, de 39 años, está acusado de participar en el asesinato de Ronnie Meléndez Lima junto a Hungría Paredes Vargas Ninja. Fue condenado a 30 años por el crimen. Así que este es el momento en que era conducido Saturnino Enrique Cruz Nino eh, implicado en esa muerte. Escuchemos. no sé nada de eso me dices que tú que andabas tuviste que ver con eso ¿tienes tú te que tú tienes que ver con eso? yo no sé nada de eso que... ¿dónde el... fue a matar a tu hermano? en la cancha de Duarte ese fue el que había un señor mayor también involucrado sí, él estaba prófugo gracias a un allanamiento se le dio seguimiento y está aquí y le, le dieron tres meses de, de, de coerción ¿Qué, te, ¿qué tiempo tenía de prófugo? yo pido la pena máxima ¿qué tiempo tenía de prófugo? Eh, un año y ocho meses que no, que no salía. Ahí está el momento en que era conducido, repito, al Tribunal de Atención Permanente, aquí en San Francisco de Macorís, Saturnino Enrique Cruz Nino, acusado de participar en el asesinato de Ronnie Meléndez Lima, junto a Hungría Paredes, ya condenado en un hecho ocurrido en la cancha Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Miren a nombre de la verdadera ciudad de dioses, les hablo de cabañas girasoles, tus cabañas, 65 cabañas señores que conforman como le he dicho la verdadera ciudad de dioses, visítenos y disfrute, disfrute de sus mejores momentos en un lugar placentero y acogedor, confortables habitaciones que nos convierten en una verdadera ciudad de dioses, 65 cabañas. Aproveche, escuche bien, nuestro especial express de dos horas por tan solo 280 pesos y la amanecida por tan solo 750 pesos. Estamos ubicados en la carretera Honduras-Las Guaranas. Llámenos al 809-725-2512, Centro Turístico Girasoles, Tus Cabañas. ¡Qué bueno! Miren, una mujer denuncia atropello por parte de agentes de la DNCD y en San Francisco de Macorís. Denuncian que penetraron a su vivienda, supuestamente colocaron drogas a su pareja sentimental Elvis Ramón Pichardo, alias el Flaco. Así que ahí vemos la vivienda donde penetró la DNCD. Y escuchemos entonces qué nos dice Anmi Rodríguez, la denunciante. Adelante. Nada, la DNCD no tiene cansado. Vino, ellos habían tirado aquí otra vez y no hallaron nada.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 que no, está hablando, no se está hablando mentira ni se está, cosiendo, no se está poniendo cosas negativas ni cosas falsas que sean mentiras cuando me desperté que estaba hasta desnuda me tiré algo de la bebé arriba cuando la bebé salió nerviosa ellos entraron rompieron la puerta uno le dijo al otro que buscaran y que la raya, qué sé yo para abrir la puerta abrían la puerta, entraron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 lo agarraron, se entran para acá todito. Yo ahí no sé si fue eficaz fiscal o no, los policías que le dijo a él que no mirara, que no lo mirara a ellos para ponerle la droga entraron una funda blanca. ¿Cuál es el nombre de tu esposo? Elvi Pichardo Burgo. Yo quiero que lo suelten porque yo no tengo dinero para soltar. Bueno, ahí están las declaraciones de la denunciante. Dice que le colocaron droga a su pareja sentimental quien fue apresado este fin de semana por agentes de la DNCD. Vamos, señor director, a nuestro WhatsApp. Nos comunicamos, nos ponemos en contacto inmediatamente con Dionisio Núñez, o Severino, desde Pimentel. En Pimentel, en medio de un gran acto de iglesia católica en ese municipio, despidió al sacerdote perfecto Semo, quien permaneció por más de nueve años al frente de la parroquia San Juan Bautista de ese municipio. Dionisio Severino, ahí está, que nos envía las imágenes de lo que aconteció por allá en Pimentel, Así que muchas gracias Dionisio. De Dionisios, el 0992, hola Vladi, yo quiero que me felicite esta niña que está de fiesta de cumpleaños de parte de su madre Tomasina y su padre Eusebio y su hermano, que el Señor la cubra de bendiciones. Felicidades para ella. Continuamos con Rosmelín Rodríguez, nos envía una linda postal desde el sector El Cile a Pepín. Feliz lunes, gracias Rosmelín. 4921 nos dice, hola, cumple hoy su primer mes, Alián García Peña, en la Ribera del Jaya. Dios le bendiga a esa criatura divina, muy bien El 9019 nos dice por aquí, hola y bendiciones para ti y los tuyos Y nos envía también una linda postal eh, Joanny Fermín de este Aguayo nos envía esta fotografía y quiero que me felicita mi amigo, está de fiesta de cumpleaños en los Aguayos de parte de Joanny Fermín Bendiciones para él, muy bien De Joanny Fermín pasamos a Antonia también está en sintonía con nosotros. Nos dice, hola, Vladimir, para que me felicite a Will Sauri, que estuvo de cumpleaños ayer de parte de su abuela, su madre y toda su familia desde Los Jardines. Elsa, desde Las Guaranas. Hola, Vladi, siempre en sintonía con Sobre Todo. Gracias, Elsa. 4897 nos dice por aquí. Vamos a ver, Vladi, buenas tardes. Salúdame a Wilton Gómez en Madeja de parte de Carlos Moya. Felicidades y saludo también. Muy bien. José Duarte, desde el sector Grullón, nos dice por aquí. Buenas tardes, Vladi, para que me felicite la princesa de la casa, Yuleisi, Pierre Duarte, que cumple 12 años, residente en los Estados Unidos, de parte de su familia, principalmente de su abuela y abuelo. Bendiciones. Muy bien, de José Duarte, pasamos al terminal 2654, nos envían por aquí un documento, una linda postal también, con un lindo mensaje, reflexión. Qué bien. Wilton activo como de costumbre, como de costumbre, Wilton Gómez, desde Madeca, el 1433, nos envía también otra linda postal, muchísimas gracias, 1433, 6470, nos dice por aquí, Buenas tardes, Vladi felicítame a mi negra Claribel Paulino Mercedes, que estuvo ayer de fiesta de cumpleaños, de parte de sus padres, bendiciones, Eva María, desde el Alto de la Javiela, buenos días, siempre activa con el programa, bendiciones, gracias, Robertico desde el sector San Martín nos dice mi hermano Vladi activo siempre con tu programa gracias Robertico muy bien el 4415 hola Vladi bendiciones para ti y tu familia gracias Mari Jesús desde la Javiela una linda postal de buenos días gracias Mari Guillermo el varón la izquierda sigue tirando para la izquierda defendiendo a Maduro dice Guillermo. El 090019, buenas tardes, Vladi, que Dios derrame bendiciones para ti. Amén, igual para usted. Radamés, Volques desde La Romana, los restos son. Bueno, dice por aquí, nos envía una imagen de una persona que falleció. Más adelante veremos de quién se trata. 0577 nos dice, felicita a mi nieta, cumple 14 años hoy. Gracias, ahí está, bendiciones para ella. Que cumpla muchos años más. 3599 nos dice, hola, Vladi. Alex iba mucho al mercado en las elecciones para que pase ahora por la Salomé Ureña para que vea cómo están todos los hoyos. Al corte, al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. En la escuela Paulina Valenzuela del sector Ugamba en el día de hoy... Estuvieron realizando una interesantísima actividad, conmemorando fechas importantísimas. Pues en el día de hoy conmemoramos el natalicio de uno de nuestros padres de la patria, Ramón Matías Mella. Ahí está, Matías Ramón Mella. Hoy conmemoramos su natalicio. Y hoy celebramos también el día de nuestro manto tricolor, de nuestra bandera dominicana. Y ellos también se han adelantado a la fecha porque este es un mes patrio y conmemoran el día también de nuestra independencia de la República. Escuchemos entonces qué nos dice la directora de la escuela en el sector Ugamba sobre ese acto tan lindo en el día de hoy. Mírenlo ahí con los niños. ¡Qué bien! ¡Escuchemos! Hoy celebramos tres días en uno. Lo primero es que hoy es Día de la Bandera, de esa hermosa bandera que tenemos aquí a nuestro alrededor, así como también el día de nuestro Patricio, Matías Ramón Mella, ese hombre valiente que disparó ese trabucazo y que nos hizo, gracias a él, independiente, ¿verdad? Pudo comprometer a los demás compañeros. El miércoles es un día o el día más importante de nuestro país es el día de nuestra independencia nacional ese día cumplimos 175 aniversario de que República Dominicana sea hoy lo que es independiente del yugo haitiano por eso hoy celebramos este día en grande en mi escuela con diferentes actividades. Aquí los estudiantes hoy van a manifestar sus talentos en honor a nuestra patria. Un acto hermoso donde hay diferentes actividades, manifestaciones de los niños. Así es que esperamos este día de nuestra independencia con mucho amor, con mucho entusiasmo y nada, decirle al pueblo que luchemos, que sigamos luchando para que nosotros honremos a nuestros padres de la patria y también para que nosotros valoremos lo que son los símbolos padres. Ahí está, qué bien, emotiva actividad, bonita actividad que enaltece nuestros símbolos patrios y esas fechas que debemos de recordarla. El natalicio de Matías Ramón Mella, el día de nuestra bandera y sobre todo recordar nuestra fecha eh, importante de nuestra independencia nacional. Qué bueno. Miren, señores, a nombre de la Casa de la Estufa, que es venta y reparación de estufas y lavadoras, con fabricación de estufas industriales de alta calidad, venta de equipos para su vehículo de gas, en la Avenida Libertad 140, aquí en San Francisco de Macorís y en Agua, en la calle 27 de Febrero, esquina La Alta Gracia, la Casa de la Estufa, todo, absolutamente todo, en reparación de piezas para su estufa y lavadoras. Miren, denuncian que la remodelación de la Escuela Julio Plata de la Rosa en Huiza, eh, está afectando la docencia. Bueno, la afectó definitivamente, pues en el día de hoy se vieron en la necesidad eh, los profesores, la Asociación de Padres, la ADP, de justamente ya eh, la docencia, irrumpirla, irse entonces para otro lugar, debajo en el patio de la iglesia de Huiza, debido a que la situación por allá le afecta a los estudiantes. Así que vamos a ver entonces qué nos dicen. Adelante. hacer de público conocimiento que la intervención de nuestra escuela, Julio Plata de la Rosa, de la sesión Juiza, eh, está llevando a cabo diferentes trabajos, como son la, eh, la corrección de... De pintura, de remoción de ventanas, los baños están siendo intervenidos, todas las calzadas, como ustedes pueden observar en las firmes que aquí han hecho, y eso no nos permite desarrollar nuestras labores educativas en dicho centro. Por lo que hemos tomado la decisión, ap apoyado en la ADP, en la ADMAE y la unidad de base, de retirar los estudiantes debido a que no están dadas las condiciones para laborar. Ciertamente se agradece que hayan intervenido la escuela. Ahora la falta de planificación. La falta de coordinación de las autoridades ha dado al traste de que la escuela hoy ha tenido que despachar a los niños porque se están interviniendo los baños, se está impermeabilizando la escuela, se está pintando la escuela, se han destruido todas las calzadas para ponerla nueva, entonces no hay condiciones para tener los niños en la escuela. Nosotros como Comité Municipal estamos apoyando 100% a la unidad de base, el equipo de gestión de este centro que ha tomado la decisión de despachar a los niños ya que no hay condiciones para la misma. Eh, las autoridades que coordinen con el ingeniero y que avancen con los trabajos interiores lo más rápido posible para que la clase pueda retornar a su labor normal. Bueno, ahí está la denuncia de la Escuela Julio Plata de la Rosa. Miren, a nombre de Residencial SG2, adquiera su hogar el apartamento que siempre ha soñado en Residencial S.G. 2 es un complejo cerrado con vigilancia, portón eléctrico, apartamentos con terminación en primera, sala, comedor, cocina, tres habitaciones, la principal con walking closet, dos baños y media área, así que área de lavado, residencial S.J. 2, entrada a la urbanización Caperuza 2 frente a la última estación de combustible en la salida a Santo Domingo. Para mayor información, comuníquese con nosotros al teléfono 829-639-7626 y 809-481-5597. Residencial SG2, para vivir tranquilo como usted siempre lo ha soñado. Los mejores precios, también aceptamos ese vehículo si usted quiere pasarlo en Residencial SG2. Y sigue siguen arreglo de calles en el sector Holguín Marte, aquí en San Francisco de Macorís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 Bueno, ahí está intransitable, señores, en el sector Salvador ten por allá la denuncia sobre las calles. A nombre de Mamalupe, el mejor asadero de toda la región, somos especialistas en carnes. Por eso usted no tiene que ir a otro lugar, todo el mundo está visitando a Mamalupe. Visítenos en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís. Mamalupe, el mejor sabor y la carne más buena de toda la región. Miren, el equipo de Leonel Fernández presenta precandidatos a la provincia Duarte. Así que en medio de una actividad llevada a cabo en el Club Esperanza de aquí de San Francisco de Macorís, se dieron a conocer. Y en medio de esa actividad se genera un conflicto durante el acto de la presentación de esos candidatos. Así que escuchemos entonces a Rafael Díaz. Adelante. Una situación, oye, que no tiene precedente. Nos convocan a juramentar los candidatos. Muestra? Los candidatos del equipo de Lionel, no para proclamar a nadie. Nosotros traemos a la gente, traemos la gente para hacer una actividad por el equipo de Lionel. Todo el mundo sabe que tenemos, tenemos dos años trabajando por la alcaldía que quiere San Francisco de Macorís, no por invento. Lo que se ha hecho aquí hoy es un invento. La gente quiere en San Francisco un alcalde joven con propuestas. ¿Y cuál es la situación entonces? ¿Entiende usted que no lo ha.? Aquí convocamos toda gente pero para una actividad, para presentar a los candidatos. ¿No fue presentado no a, como a, candidato no usted? No agarrar el escenario para promover a otros. ¿No fue usted presentado como precandidato? No prácticamente una estrategia para vender otra idea, que trayéramos la gente, sin embargo, hacerse ese show de gusto. Pero vamos a seguir, vamos a seguir trabajando, porque San Francisco se merece algo mejor, algo nuevo. ¿No será entonces usted precandidato por el presidente? Claro, no precandidato, seremos candidatos y no nos van a mandar a declinar, como lo hicieron en otras ocasiones, porque San Francisco quiere algo diferente. ¿eh? Rafael Díaz, el momento de disgustarse, luego de que se anuncia al señor Andrés Acosta como candidato a senador y el mismo Andrés Acosta, decía nuestro próximo alcalde, Juan José Rosario, eh, prácticamente no lo mencionaron y se molestó él. Miren señores, se genera, ahí está, eh, en otra información, denuncia en mal estado de calles en el sector Holguín, en Salvador Ten, en El Salvador Ten, intransitable las calles. Veamos esta denuncia. Adelante. Vean cómo está eso. La calle está llena de yeiva y, y, y vean esa zanja también. De cruzar para ¿Cómo se hace? Adiós. Así, por pues, el contenido. Los, los motores tienen que pasar por aquí para ir contentos también, porque no la calle no sigue. Ay, Yo tengo tres niños y tengo uno que todavía esta mañana estaba para la policlínica porque quiere los moquitos, los que están enfermados, los muchachos, con esta hierba. ¿No vienen a, a acondicionar la calle? Nada. El chin que ustedes ven aquí, el poquito que fue 200. Bueno, señores, ahí está. Recuerde que comprando en L.I.R. Comercial, usted ya no tiene ese problema de por el transporte. Le llevamos lo que usted ha comprado a su propia casa. Las facilidades de compra solo en L.I.R. Comercial, aquí en San Francisco de Macorís, no importa el tamaño de su factura, porque en L.I.R. Comercial, todos, absolutamente todos. Califican. Miren, dejan en libertad a cuatro apresados por pertrechos, se le ocuparon pertrechos de la DNCD y arma de fuego. La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente otorgó garantía económica contra Robin Leonida Sánchez, Ángel Torre, Luis Manuel Castellano y Martín Pérez. Este último sargento mayor adscrito a la Dirección Central de Antinarcóticos, todos residentes en la ciudad de Santo Domingo y quienes le fueron apresados por ocuparle con pertrechos militares. Así que ahí están las imágenes. Miren, señor director, en nuestro WhatsApp vamos a ver estas imágenes que nos llegan de este video de otro pleito. Ahí está, anoche. Esto fue anoche en el carnaval. ¡Oh, Dios! Quisiéramos decir cosas buenas, pero ¿hasta cuándo? Estuvimos en Salcedo ayer en el carnaval de Salcedo, es todo un ejemplo. Aquí está, mírelo ahí, lamentable, ¿eh? qué lamentable, los pleitos todas las semanas matizan el cierre prácticamente de las festividades carnavalescas aquí en San Francisco de Macorís. ¡Oh Dios, qué lamentable! No hay tiempo para más, gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso nos permite, mañana regresa a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor, su fuerza informativa sobre todo.